Llegó el día, hoy es el día de la inauguración, ya estamos a punto de abrir y hay pilas, no puedo, no puedo la emoción. Aparte están construyendo en el local de al lado, tenía que ser el día, no me alcancé a pintar. Hemos estado despiertos desde las 6 de la mañana y ayer nos dormimos bien tarde porque igual había mucho trabajo, pero vean esto nada más. Oh, <laughs> Bye. tomando temperatura y dando gel, el Emi, ordenando la comida allá está mi familia, observando. Entonces Este proyecto por muchos, muchos, muchos meses y años, casi, casi, por fin pudimos abrir las puertas para ustedes. Hermoso saludarlos a todos en la inauguración, pero ahora sí les voy a enseñar todos los detallitos que hay escondidos aquí adentro. Vengan conmigo. Seguimos en tiempos de COVID, así es que aquí tenemos los lineamientos y los señalamientos anti COVID, ok. Aquí tengo mi cubreboca, no lo voy a traer ahorita para que puedan ver bien el local, pero ahorita que estemos en un pastel, no lo pondremos. en el mundo donde te preparamos tu pastel en el instante les voy a platicar la dinámica, cómo funciona más o menos. Tenemos estas notitas aquí, donde tú escoges el tamaño de tu pastel, el color del betún, el color del drip, qué sprinkles quieres, qué toppings quieres y si quieres algo extra como un cake topper, como flores, como velas, lo que tú quieras. Llenas esta hojita, no la dan, te cobramos. Esto está súper suave porque tú puedes llegar si no pediste un pastel con anticipación, si fue algo de último momento, si quieres algo bonito, perfecto personalizado pero no algo tan comercial aquí te lo hacemos para que te encante y te guste con el pastelito que va a salir de aquí así es que vamos a hacer uno para que vean la dinámica pero antes les quiero enseñar el lugar vengan vengan aquí son unas mesitas donde pueden tomar asiento pueden sentarse pueden estar viendo cómo le están decorando su pastel padrísimo pueden tomar el café pueden comerse su galletita y pasar el tiempo Vaya. Aquí es nuestro stand de nuestro merch. Después va a estar mucho más lleno. Ahorita nomás tenemos nuestras gorras, que es la rosa de Got Cake y la blanca de All You Need Cake and Love. Ahorita me voy a poner esta. Yo soy fan. Estas después van a estar disponibles en Internet para que las puedan comprar. Tienen nuestro logo, en nuestro monograma en la parte de aquí atrás. Se ven bien suaves. Me encantan. Ay. Love ven. Bueno, después vamos a tener más cosas, más sorpresas que van a poder comprar en Internet. Se las voy anunciando. Tenemos también estos stickers en suaves. Vean qué bonitos. Y toda nuestra línea de diseño fue trabajada por Mayra, la one and only. Si quieren saber más de sus trabajos, les voy a dejar toda su info aquí abajito. Ella hizo todo. Ok. Es muy buena. Es muy buena. Síganla. Ok. Acá tenemos este hermoso espejo donde se pueden venir a tomar su fotito porque vean atrás de mí está él tenemos un coche volador es hermoso es precioso es un coche volador neón ¡Uh! y esta es mi parte favorita es el disco es hermoso no manches yo soñé con este cuartito dije, quiero que sea todo rosa. O sea, el piso es rosa, el techo es rosa, las paredes son rosas, los muebles son rosas y hay muchas disco balls. Este cuarto sigue en construcción. Más bien, toda la pastelería sigue en construcción. Esto es lo que hay ahorita, me gusta. Tenemos estos sillones hermosos de velvet que parecen galletitas, son preciosas. Aquí se pueden sentar a venir con su compo, pedir un cafecito y ver miles de disco balls arriba. En la marcha se van a ir arreglando muchos detallitos que faltan, pero lo importante es que ya abrimos y que está funcionando la cocina y los pasteles a ustedes les ha encantado, pero esto sigue progresando. ¿ok? Este piso, Flowers, este piso, yo estaba terca, terca. No tomes detalles, Sergio, por favor. Yo estaba terca que quería un piso rosa, ¿ok? Y fue un show, déjenme les platico, porque aquí hay tiles, como una loseta, Okay, pero quería meter un epóxico rosa que a la hora de la hora se súper complicaba porque se tenía que quitar el piso, se tenía que meter cemento, se tenía que pulir, se tenía que hacer un show. Terminaba saliendo carísimo, entonces dije, no, yo puedo pintar el piso, o sea, me fui según yo a Home Depot, compré una pintura para Tile, pero creo que no era para, no sé, el punto es que es el piso más trabajoso, el mundo se raya con todo, parece que está sucio todo el tiempo a pesar de que lo barremos y lo trapemos mil veces al día, o sea, es un dolor de cabeza, así es que sí. si alguien tiene una solución de cómo arreglar este piso rosa, porque yo quiero que sea rosa, no me ha funcionado, escríbame aquí abajito por favor, se los agradecería mucho pido no lo vean mucho, se va a cambiar eventualmente, ahorita no, en la segunda fase, pero vean que es suave pero igual cuando vengan no olviden tomarse su foto y taggear a Dani Flowers Baker y a Dani Flowers Así que Flowers vamos a diseñar el pastel que vamos a hacer ahorita ¿ok? yo creo que va a ser Va a ser blanco natural, yo creo que con drip rosa. Le vamos a poner los sprinkles de La La Land. Macaroons, vamos a ponerle uno que otro macaroons. Un cake topper de Happy Birthday. Y todos los pasteles incluyen bark de chocolate. Así es que comencemos a hacerlo. Aquí tenemos primero las galletas que son deliciosas, la neta. Siempre se acaban y a la gente le encantan. Y a mí me encantan y yo soy bien galletera. Así es que si algún día vienen, no olviden llevarse sus galletas Oh, son bien ricas. Aquí tenemos la primera etapa, que son los betunes. Así es que este lleva blanco. Tomaré mi blanco. Si quieres ver cómo embetunar el pastel perfecto, que ya hay un tutorial aquí en YouTube, te dejo el link aquí abajito y aquí en un sticker para que vayas a verlo, ¿ok? Ahora ella escogió este, que se llama Unicornio Mix. Y se lo vamos a poner en la base. Quitamos el exceso de sprinkles con una brochita. Ahora es momento de ponerle el drip. Primero lo precalentamos junto a la temperatura. Recuerda que si quieres saber la receta del drip, tenemos aquí el video donde puedes ver cómo lo hacemos. Esto ahora es un abatidor o un blast freezer, es lo máximo porque nos enfría súper rápido nuestro pastel. Lo que hace este hermoso pedazo de tecnología es que le da un shock de frío, súper frío al pastel para que se quede todo durito y no haya problema cuando transporten su pastel. Después de que sacamos nuestro pastel del abatidor, ponemos nuestro cake topper. Puedes coger los toppings que quieras. Tenemos desde palomitas de caramelo, tenemos Oreos. Estos bombones los quemamos con el soplete. Entonces, es como un bombón tostado bien rico. Tenemos muchos tipos de chocolate. Entonces, tú puedes escoger y hacer como un pastel muy chocolatoso. Tenemos paletas y quedan súper bonitos. También, a veces, tenemos flores naturales. Tenemos macarons, munchie brownies. Todos son con un costo extra, porque son un poquito más caros, pero igual manera quedan bien bonitos y bien ricos. Y a este le voy a poner unos cuantos macarons. Lo padre es que tú puedes coger cualquier topping que quieras y aquí se lo ponemos. Este es chocolate blanco pintado de rosa y se lo vamos a colocar. Ya que al cliente le gustó, lo volvemos a meter unos dos minutitos más al abatidor y ahora sí estará listo. Mientras está en el abatedrador, vamos armando tu caja y ahora sí, ya está listo. ¡Y listo! Está listo el pastel personalizado que tú escogiste y que te decoramos en el momento. Pudiste ver cómo lo hicimos y en un ratito te podrás llevar este pastelito a tu casa. Estas cajas no son las cajas finales, la verdad estoy buscando unas cajas más padres que se adecúen a este tamaño y tipo de pastel. Si tú eres un proveedor de cajas y estás viendo este video, mándame tu información al correo que está aquí abajito en la descripción porque quiero unas cajas nuevas más bonitas. Lo más cool es que las combinaciones son infinitas, se pueden hacer muchos tipos para diferentes eventos, para diferentes gustos con lo que tenemos aquí en el local que sé que les va a gustar mucho. Muchas gracias por ver este video, si vienen a Tijuana no olviden visitarnos, aquí abajo les dejo también la dirección de donde estamos ubicados. No olviden suscribirse al canal, clicarle a la campanita de notificaciones y darle like a este video si te gustó este video. Los veo muy pronto y los espero ver aquí muy seguido.